Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Este, vamos a esperar unos dos minutos más para que más gente se conecte y empezaremos a las 5 y 7. Bueno, perfecto, empezamos. Este, antes que nada, buenas tardes con todos, todas, todes. Este, gracias por estar acá en este primer webinar de nuestro proyecto de Democracia y Datos. Eh, este proyecto lo estamos haciendo con hiperderecho eh, y estamos invitando a la ciudadanía, incluso a los partidos políticos, para que reflexionen sobre el buen uso de los datos personales a la hora de hacer propaganda política, sobre todo en medios digitales y redes sociales. Ahora, eh, el webinar de hoy es nuestro primer webinar del proyecto, este, en el vamos a hablar de la protección de nuestras huellas digitales y cómo ellas pueden afectar la publicidad política que recibimos. Entonces, un poco para ver la agenda del día de hoy. Eh, en los siguientes aproximadamente 40-45 minutos vamos a ver qué son las huellas digitales, eh, cuál es la diferencia de nuestras huellas digitales con nuestros datos personales y cómo eso influencia la propaganda electoral que, hoy, que estamos recibiendo todos los días. Estoy seguro, seguro que estamos recibiendo un montón. Eh, la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú. Después cómo visualizar y controlar nuestras huellas digitales. Esta es una parte bien interesante. Y finalmente la conclusión de cómo podemos seguir esparciendo esta, esta, este mensaje y hacer que cada vez estemos más conscientes de los trazos digitales que estamos dejando cada vez que usamos Internet. Entonces, primero, ¿qué es una huella digital? ¿No? Una huella digital no, no nos estamos refiriendo ahorita a, a la huella dactilar, que es nuestra huella, pero algo tiene que ver, ¿no? Es el agregado de cualquier tipo de comunicación, cuando entramos a Internet, cada búsqueda que hacemos, cada mail que recibimos, cada cuenta que nos creamos, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, ya sea en, en un e-commerce, todo ese agregado pinta una, una figura de nosotros, ¿no? Se crea una huella digital. Eh, que es, es única, como nuestra propia huella dactilar, es, es totalmente única. Y eso, por un lado, permite que nos llegue contenido relevante a nosotros, pero también puede llegar contenido que no necesariamente queremos que nos llegue y que quizás este, está basado en, en nuestros datos personales. ¿no? Entonces, este, un poco para aclarar más lo que es una huella digital, existen dos tipos de huellas digitales. Eh, hay la huella activa y normalmente no es que pasan eh, separados, ¿no? O sea, se, se, se, se, se pasan paralelamente a la hora de que nosotros generamos nuestros datos, ¿no? La huella activa es la información que nosotros damos voluntariamente cuando creamos ya sea la cuenta de Facebook, este, la cuenta de, de mail, este, cuando llenamos un formulario online o cuando hacemos un pago por Internet. Esa huella activa es, es la información que nosotros estamos conscientemente proporcionando a una plataforma o a un comerciante o o a cualquier tipo de servicio al que estamos suscribiéndonos. Este, esta huella activa puede ser nuestro nombre, nuestra dirección, nuestra fecha de nacimiento, nuestro, nuestro correo, nuestra, este, nuestro género, cosas que nosotros estamos conscientemente eh, proporcionando a cambio de un servicio, ¿no? Pero ¿qué pasa? También existe una huella pasiva que es un poco más difícil de, de darse cuenta que nosotros le estamos eh, produciendo, pero le estamos produciendo constantemente. O sea, cada vez que nosotros hacemos un clic hacemos un like, hacemos un, este, seguimos una cuenta, eh, compramos algo, incluso cuando buscamos algo en un buscador como Google, se está generando una huella pasiva. Es decir, este, sin que nosotros lo sepamos, eh, toda esa información está siendo recopilada y se está generando una huella de nosotros, una especie de de pintura de nosotros que hace que seamos más fáciles de eh, targetear más fáciles de de, de eh, acceder a la hora de nosotros este, cuando nos quieren vender un producto, cuando nos quiere llegar a algún tipo de publicidad, eso es lo que hace nuestra huella pasiva, facilita a ciertos actores a acceder a nosotros, a acceder a, a, a nuestra atención. ¿no? Entonces, uno diría, bueno, la huella digital son datos personales o qué son, ¿no? Este, sí, y no. Los datos personales, en general, cómo se manejan a nivel mundial y acá también en el Perú, son anónimos, ¿no? Los datos personales no deberían, si alguien lee una lista de datos personales, no debería poder decir, ah, esta persona es tal y tal, ¿no? O sea, una persona es, por lo general, este, en los censos o en las este, encuestas de satisfacción. Existe esta protección que es el anonimato y eso hace que este, nosotros estemos eh, a salvo de que cualquier tipo de información que hemos proporcionado sea rastreada a nosotros de vuelta, ¿no? Entonces, este, como digo, los datos personales son anónimos y por lo general están este, archeados masivamente, ¿no? Está incluyendo nuestra edad, nuestro género, este, nuestro país de origen, nuestro distrito, nuestro nivel de educación, que es bastante importante. Este, incluso nuestro rango de trabajo, ¿no? ¿Qué, qué, qué rango nosotros tenemos en una empresa? Pero la huella digital es un poco más compleja, porque es el agregado de todas esas cosas. Es, el, es como una especie de ecuación que sale de, de, de la suma de esas cosas y puede llegar a determinar lo que son nuestros valores, nuestras creencias, nuestras posturas políticas, eh, algo tan sensible como nuestra información financiera y económica, eh, nuestros miedos, ¿no? que eso va a venir muy, es muy importante a la hora de hacer eh, propaganda política. Nuestros miedos juegan un gran rol en eso. Y hasta nuestra salud, ¿no? que normalmente son datos mucho más sensibles, que ya de, por los clics que hacemos y por las páginas que visitamos, ya, existe, este, ya las empresas pueden saber qué es lo que estamos pasando, si estamos pasando por un momento difícil económicamente, si es que estamos mal de salud, este, si estamos a favor o en contra de, de ciertos temas eh, controversiales o, o quizás este, somos más conservadores. Todo eso genera nuestra huella digital, ¿no? Entonces, un poco para ver cómo funciona dirigida a la publicidad de redes sociales. Este, esta es una forma súper, súper simplificada de explicarlo. O sea, es, es, es quizás la forma más sencilla, eh, nada técnica y, y muy, muy minimalista de explicar cómo funciona la publicidad por redes sociales imaginemos una red social como Instagram, ¿no? Ahí tienen nuestros datos personales, ¿no? Porque nosotros los creamos a la hora de, de crear una página web, eh, perdón, de crearnos una cuenta en, en, en Instagram, y este, se van guardando nuestros patron, patrones de interacciones, ¿no? Con quién nos mensajeamos más, qué fotos nos gustan más, este, las locaciones que compartimos, es, qué stories nos gustan. Eh, que cuánto tiempo nos quedamos a veces incluso pegados a una publicación y cuáles son las que ignoramos. Todo esto es procesado por una maquinita que cada, cada, cada red social tiene su propia maquinita, es decir, su algoritmo, que es una serie de, de comandos que te dicen, si es que a esta persona le gusta, por ejemplo, este, si esta persona es vegana, entonces no le voy a presentar ningún tipo de, de publicidad que tenga que ver con productos de origen animal, por ejemplo, ¿no? O si esa persona defiende los derechos de los animales, no le voy a presentar ningún tipo de publicidad sobre, sobre corridas de toros, cosas así, ¿no? Eso es mucho más complicado, ¿no? Este, porque eso suma no solo nuestros likes, sino también el tiempo que pasamos, las cosas que dejamos de seguir, y eso genera anuncios personalizados. Y eso está bien, está bien porque en el mundo del marketing este, es innovador, es este, eh, es... Es este, moderno, es, es, este, es, una es una práctica apreciada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estos, estos mismos mecanismos se empiezan a usar? Quizás en, en publicidad que no es tan inofensiva como una, una leche de almendras o, o una comida para gatos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si es que es algo un poco más complicado? Como por ejemplo, este, eh, los temas de las vacunas. Actualmente no estamos todos recibiendo información constantemente sobre que, si la vacuna es buena, si es mala, si hay otros métodos este, alternativos para, para solucionar la crisis que estamos pasando todos en el mundo. Y este, nos damos cuenta a veces, ¿no? probablemente a mí me ha pasado, probablemente a ustedes también, que personas de la familia o del entorno más o menos cercano reciben información que nunca nos ha llegado a nosotros, que no tiene nada que ver con la información que nosotros re recibimos. ¿No? Entonces, este, ahí podemos ver que existen unas pequeñas burbujas de información que se forman en base a nuestras huellas digitales. En el próximo webinar vamos a hablar más sobre esas burbujas de información, pero acá lo voy a explicar muy brevemente para, para, para poder ilustrar el punto. Que es que nuestras huellas digitales, por ejemplo, si yo soy una persona que busca todo el tiempo medicina alternativa, este, soy una persona este, que, que invierte mucho en eso, es más probable que me salga información... Que dice que este, las grandes farmacéuticas este, no, no velan por mis intereses o que mejor hay que probar otro tipo de, de medicina, qué sé yo, ¿no? Eso depende mucho de nuestra huella digital y vemos ahora que puede ser un poco peligroso porque, si bien nos llegan todo tipo de, de, de, de publicidades, a veces puede ser publicidad contradictoria, ¿no? Y nosotros como sociedad en una sociedad democrática tenemos que tener acceso a todo tipo de información, sobre todo cuando se trata de temas de, de, de interés público o de política. Y bueno, como digo, nuestras huellas digitales modifican también el tipo de propaganda electoral que recibimos en redes sociales, y eso es por lo que estamos acá. Vamos a ver cómo es que nuestras huellas digitales, cómo nuestras, es, nuestros yo's digitales, pueden hacer que nos llegue cierto, cierto tipo de publicidad, o que no nos llegue cierto tipo de publicidad política. ¿Por qué es importante este año hablar de esto? ¿No? Porque esto ya ha estado vigente desde hace ya unos años, ¿no? el internet no es nuevo, la publicidad digital no es nueva en el Perú, ¿no? y está desde hace bastante tiempo. Pero desde recordemos que en el 2018 hubo un referéndum en el que se eligió por... Eh, Regular más estrictamente el financiamiento de las organizaciones políticas. Esto obviamente conlleva una serie de medidas, pero una de las medidas eh, más fuertes y que nos afectan ahora en estas elecciones generales de 2021 es que los, eh, las organizaciones políticas, es decir, los candidatos, los congresistas, las, los partidos en general, ya no pueden contratar publicidad en radio y televisión. Estos son los medios tradicionales, ya no se puede. Este, esta es una de las medidas que ha llevado, que ha sido. Este, en consecuencia de este de este referéndum, pero sí pueden usar las redes sociales, ¿no? O sea, ya no pueden usar este, ya no pueden hacer publicidad pagada por, por radio, televisión. Tienen acceso a la franja electoral, eso sí, pero eh, ya no pueden ellos mismos pagar por, por una publicidad, pero sí pueden pagar por publicidad en redes sociales. Y hemos visto que las redes sociales, este, no son iguales que la radio y la televisión, ¿no? O sea, no es que lo que ve uno en la televisión lo ven todos. Este, es totalmente diferente, cada uno tiene su propio, eh, su, propio, su, propia, eh, su propio perfil, tiene sus propias noticias, cada persona va a recibir algo totalmente diferente o ligeramente diferente a lo de otras personas, y eso puede ser muy peligroso. Porque, por ejemplo, a ver, este es un ejemplo, este, hemos puesto ahí dos tipos de publicidad electoral que ahorita está circulando en redes sociales, en Facebook, este, esto no está basado en, en estudios o, o en... O en es, es, es un supuesto, pero imaginemos que una persona eh, que de 60 años, de tal distrito, de tal provincia, que le gustan este, los animales, ¿no? de, de, defensora de los derechos animales, es más probable que le salga un tipo de, de publicidad donde el candidato hace referencia a, lo que, a los valores de esa persona, ¿no? que en este caso son los animales, ¿no? puede ser algo súper súper este, inofensivo como eso, pero ya vemos que esta persona este, se está apelando a un aspecto muy específico de su personalidad, ¿no? a sus valores. E incluso también puede apelar a sus miedos. ¿no? O sea, no quieres que tal ley pase, no te gustaría que en el Perú pase esto, bueno, vota por este, por este candidato. ¿no? Y si vemos la otra persona que tiene un perfil bastante diferente, ¿no? este, una persona que está interesada en los derechos de los jóvenes, con estudios superiores de otro distrito, de otra provincia, de otro grupo etario, eh, puede recibir publicidad que también apela a su, a su, a su, a su edad, ¿no? Un voto juvenil, este, obviamente a la otra persona no le interesaría eso, incluso podría considerar que, que es peligroso, que va en contra de sus intereses, ¿no? Entonces ahí vamos viendo un poco cómo se van forjando estas brujas este, de información. Y claro, o sea, antes cuando veíamos televisión, nos juntábamos toda la familia frente a la televisión. Y todos teníamos que ver lo mismo, no, no, no, no importaba, no podían haber discusiones este, en la sala, ¿no? De que me parece que esto está bien, me parece que no, esto no está bien, pero era ¿qué pasa? Cada uno tiene su propia pantalla al frente, cada uno tiene su propia mini televisión al frente y, y estas redes nos están enseñando a cada uno lo que queremos escuchar. Entonces eso puede ser, los invito a ustedes a que reflexionen también qué, qué se les ocurre, qué eso puede eh, generar a largo plazo. no esto lo vamos a tocar también en los siguientes webinars, porque es un tema increíblemente interesante. Este, y bueno, uno puede decir por qué, ¿Por qué es importante esto. No? O sea, bueno, ya cada uno recibe su publicidad, no creo que sea nada de malo, es el marketing de hoy en día, son los modelos de negocio de las redes sociales, pero ya hemos visto que en otros países esto ha cambiado radicalmente la forma en la que se lleva a cabo procesos democráticos. ¿no? Por ejemplo, no sé si recordarán eh, las elecciones del 2018 en Brasil, que Bolsonaro ganó eh, con, con bastante polémica. Pero este, hubo ahí un trabajo bien interesante y bien aterrador en mi, en mi punto de vista eh, de las fake news. ¿no? Se, se apeló mucho a los miedos de ciertos sectores de la población para eh, mandarles. Eh, publicidad específicamente a estos grupos sobre estos temas que específicamente les preocupaba por medio de WhatsApp, que es una, la red probablemente más usada, no este, y eso le dio muchísima ventaja a Bolsonaro para, para, el, para que la gente se, se pase la voz, no el boca a boca también funciona mucho y las redes sociales pueden ser un lugar donde se genera esta... Estos miedos o estos entusiasmos es en general una, una, un lugar donde, que apela mucho a nuestras emociones. ¿no? Las redes sociales apelan mucho a nuestras emociones y eso más política puede ser que si, si un político, o un equipo de un partido puede sacarle provecho a eso, bueno, ya ha pasado ¿no? y hemos visto las consecuencias. En Estados Unidos pasó lo mismo. ¿no? Hubo publicidad que estaba eh, segmentada a personas, a grupos de Facebook, personas que tenían muy establecidos cuáles eran su, sus creencias cuáles eran sus sus este sus valores y obviamente este fueron las personas más radi radicales las que fueron este las, las que fueron más más este aludidas por este tipo de, de publicidad no entonces este eso también es, es importante recordar que, que ha pasado en, el, en Estados Unidos y bueno en Perú también podría pasar eventualmente no y finalmente otro de mis ejemplos favoritos es el de Cambridge Analytica en el Reino Unido, en el referéndum de 2016. Cambridge Analytica es una empresa que se encarga de generar estos algoritmos, ¿no? una empresa que se encarga de este, generar estos perfiles, de seguir nuestros trazos digitales, nuestras huellas digitales, y hasta entonces nunca había pasado antes. ¿no? Eso hizo que, que, que la mayoría de británicos votaran por salir de la Unión Europea, pero eh, lamentablemente la ley no estaba al tanto, no estaba lo suficientemente actualizada en estos métodos como para poder sancionarlos. ¿no? Hasta hoy en día sigue, Facebook todavía está siendo procesado por el tema, este, el tema de Cambridge Analytica sigue, sigue vigente, WhatsApp actualmente está tratando de tomar medidas para, para eh, desmotivar el, el, el, la transmisión de, de fake news, y noticias falsas o noticias engañosas. Entonces, este es un tema que ahorita está bastante vivo, bastante, bastante... bastante a, aún todavía hay muy de, mucho debate sobre esto, ¿no? Porque al final de cuentas, estas son empresas eh, privadas, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, todas son empresas privadas que tienen el derecho de hacer... Eh, el, de tener el tipo de modelo de negocio que, que más les convenga, que, que ellos consideran relevante para ellos y que les traiga más, más ganancias, pero... Cuando juegan con nuestra democracia, ahí la cosa se pone un poco más gris, ¿no? ahí la cosa se pone un poco más complicada, porque la democracia como la conocemos es que todo el mundo tenga el mismo acceso a, a la información y no es que a algunos les voy a decir esto y a otros les voy a decir otro y ya veo cómo, se, cómo, cómo, cómo resulta en la boca de urna. ¿no? Entonces en el Perú tenemos que empezar a preguntarnos cómo es que esto nos puede afectar ¿no? y es, es una pregunta difícil porque tampoco tenemos antecedentes de que haya pasado, ¿no? Pero veamos más o menos en el Perú cómo es que se protege nuestra huella digital. O sea, las huellas digitales, eh, como, como comentamos previamente, eh, son un agregado de nuestros datos personales, ¿no? Y en el Perú la ley de protección de datos personales defiende la, la, el manejo de nuestros datos, ¿no? Es una ley que está vigente desde el 2012. Y, este, bueno, considera el dato personal como toda información sobre una persona natural que la que le identifique o haga identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. ¿no? Es bastante general, no menciona eh, ningún tipo de, de traqueo por Internet, ningún tipo de huella digital. Pueden ser datos en papel, pueden ser datos en una computadora antigua o pueden ser datos en un celular. En teoría, nuestros datos están protegidos, ¿no? pero siempre hay complicaciones, por ejemplo... este hay un hecho de que todos los partidos políticos actualmente, si bien están sujetos a la ley de protección de datos, este, son entidades privadas, para empezar, y segundo es que tienen derecho a solicitar de la, el padrón electoral del jurado nacional de elecciones. El jurado nacional de elecciones todos los años emite eh, el padrón electoral, que es la lista de todas las personas que estamos este, hábiles para votar, y a pesar de que solo en esa lista salen nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestro DNI, nuestros distritos y provincias del mesa de sufragio y número de mesa de sufragio, igual es bastante información, es bastante información a la que estos partidos este, pueden acceder. En un principio se dice que se puede acceder eh, principalmente para ver que no haya nombres repetidos o que por ejemplo no esté una persona que ya falleció ¿no? y que alguien pueda suplantarla. Este, esa es la, la, la idea principal de que, por qué el padrón electoral está abierto a los partidos políticos. Pero en verdad podemos ver de que estas listas pueden ser, este, como se dice, cruzadas con otras listas conseguidas de otra forma. ¿no? Imagínate si alguien consigue una lista eh, en la que sale nuestra información médica o en la que sale nuestra información financiera y la cruza con este tipo de, de colparón el electoral, podrían saber mucho más de nosotros. ¿no? Eso es bastante peligroso y no hay ninguna ley ahorita que, que, que estrictamente regule eso. Ahora tampoco es que todo está tan perdido, ¿no? O sea, no es que el, eh, actualmente las leyes eh, no ven en absoluto lo que está pasando. Sí lo ven. Ya ya ya hay un primer intento, quizás, de querer regular este tipo de desinformación y este tipo de de, de problemas que conlleva la publicidad por redes sociales, ¿no? Como ustedes conocerán el Pacto Ético Electoral, ¿no? Que, que todos los años siempre Siempre se genera, se genera un tribunal de honor de, de este pacto que, que se encarga de supervisar de que, de que, las, leyes se, de que las regulaciones se cumplan. Este, pero recordemos que es un compromiso voluntario. ¿no? En las elecciones actuales cuatro, cuatro partidos políticos han decidido no, no firmarlo porque lo consideran redundante, incluso algunos lo consideran cito farsa. Eh, porque sí hemos visto en años anteriores, o sea, efectivamente el pacto ético-electoral muchas veces se ha, ha sido totalmente obsoleto, muchas, muchas, este, muchos partidos, muchos candidatos, muchas este, personas han decidido que, que, que ir en contra totalmente de, de los valores que, que promueve este pacto ético, pero este año eh, la diferencia es que se ha introducido este, regulaciones para el uso de internet en la, en, las, en la campaña electoral. Por ejemplo, acá he hecho un recorte de algunas de las, de las, de las regulaciones de, del pacto ético de este año. Eh, ahí vemos no generar campañas de desinformación, eh, denunciar la creación de cuentas falsas, hay muchas cuentas falsas de... de de congresistas y candidatos que pueden a veces poner información dudosa, pero hay personas que no pueden distinguir una cuenta falsa de una cuenta real, entonces este, ahí se pueden generar eh, conflictos. ¿no? Eh, y una cosa que es muy interesante, bueno evitar agravios, expresiones de odio discriminatorias, que ya lamentablemente hemos visto bastantes en lo que lleva la, la época de campañas. ¿no? Y finalmente, el último punto es el que más me interesa, porque... Eh, reconoce de que han, hay que usar responsablemente la inteligencia artificial la ¿no? inteligencia artificial también puede ser los algoritmos, los algoritmos que, que seleccionan a quién lleva los, la, la publicidad evitar el uso de bots, trolls o cuentas falsas, que eso es algo que vamos a ver en el webinar en el cuarto webinar, que es el 24 de marzo, que es muy, muy interesante, los bots y trolls sobre todo en Twitter y que no se puede usar estos medios para difundir propaganda electoral o posicionar sus propuestas en redes sociales entonces ya vemos que hay un un primer intento, ¿no? Un primer intento de, de quizás querer tratar de controlar esta marea que parece incontrolable que es la publicidad segmentada en redes sociales. Eh, pero, como repito, es un compromiso voluntario. Hay cuatro partidos eh, actualmente que han decidido no, no votar, no, no ser parte de este pacto ético. Y obviamente todas son recomendaciones, ¿no? si es que, al, si es que este, las sanciones no, no, no llegan a ser tan, tan severas en caso no se, no se cumplan. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿no? Para, ya vemos que las leyes están ahí, pero quizás no nos sentimos del todo seguros o seguras. Eh, ¿Cómo podemos nosotros mismos visualizar y controlar nuestras joyas digitales? Es una cosa muy interesante, espero que les sirva bastante y los invito, ahora voy a, vamos a presentar una serie de... de de ejemplos y links que ustedes van a poder acceder desde sus dispositivos eh, y para ver, visualizar la cantidad de información que, que estamos generando sin necesariamente darnos cuenta. Entonces el primer caso, el primer caso que tenemos es Google. Google y YouTube. Recordemos que YouTube es parte de Google. no este, Ahora les vamos a compartir un link en el que van a ustedes poder acceder a toda la información que Google ha recopilado de ustedes a través de los videos que han visto, a través de las cosas que han comprado, a través de la publicidad a la que le han hecho clic, incluso este, el, el tipo de... de eh, la, las búsquedas que ustedes han hecho por Internet, no usando el buscador. no. Entonces vamos a ver la granularidad de datos que hay a la hora de, de nosotros generar... simplemente hacer interacciones. ¿no? Nosotros produ producimos una, una serie de datos que después son en cierta forma comercializados para que nos llegue la publicidad que Google, Facebook considera que es relevante para nosotros. Pero también puede ser utilizada por, por partidos, partidos que creen que pueden apelar más a personas con nuestros valores, con nuestras creencias, con nuestros gustos. Entonces los invito a hacer clic acá. Quizás es un poco, puede ser un poco sorprendente al comienzo. No es este, como les digo saber todo lo que tienen pero lo bueno es que existe la posibilidad de eh, opt-out, es decir, pueden ustedes eh, seleccionar arriba de, de la lista que ya no se les haga eh, ningún tipo de, de seguimiento y que Google se olvide de todos los datos que tienen ustedes. Ahora, ¿qué tan, qué tan permanente es eso? ¿no? Si es que se borran directamente todos los datos, si es que no se vuelven a usar, no lo sabemos. ¿no? Igual nos va a seguir llegando publicidad quizás ya no tan segmentada, quizás un poco más general, quizás este, eh, relacionada a otros factores como nuestra geolocalización, pero eh, sí, o sea es, es, es más o menos la, la información que Google ahorita nos está dando eh, de una voluntad para decir, ok, esto es lo que tengo de, de, de ti, por eso te estoy mandando esta, esta, este tipo de publicidades y este tipo de cortes comerciales en YouTube cuando ves videos, eh, pero si quieres puedes salir de eso. ¿no? Es, es, un, es, un, es un comienzo. ¿no? Los invito a que, a que den clic y que lo revisen. Y también tenemos lo mismo para Twitter. Twitter es un caso especial porque no tiene, para empezar, no está permitida la publicidad pagada, eh, la publicidad política para en Twitter. No hay ningún tipo de propaganda política que un... un un partido un candidato pueda pagar para que salga entre tus principales noticias o para que salga en las tendencias, no se puede hacer eso. O sea, Twitter tiene esta política de que no se puede de ninguna manera pagar por publicidad eh, política. Y es más, si ustedes ven que algún candidato o organización política, congresista, está pagando por, por, por, por publicidad en Twitter, no, abajo que sale este promocionado, ustedes lo pueden reportar. Pero, sin embargo, eh, una cosa bien interesante es que a pesar de que Twitter tiene estas reglas y a pesar de que eh, Twitter eh, es probablemente la red, una de las redes menos usadas en el Perú, ¿no? aproximadamente el 20% de, de internautas en el Perú usan, usan, usan Twitter, eh, es el, el espacio más politizado que quizás hay ahorita en las redes sociales, ¿no? Ahí, este, están, tanto opinólogos como politólogos, este, líderes de opinión, cualquier persona que, está, que tiene cierto tipo de influencia sobre los medios tradicionales, suele poner sus opiniones ahí eh, políticas, y claro, obviamente todos los políticos también tienen, todos los, los, los candidatos actualmente a la presidencia, sino la mayoría, este, tienen cuentas de Twitter por las que hacen públicas sus, sus, este, sus propuestas, o a veces incluso entran en discusiones con otros, con otros candidatos, es, es, es, un, es un espacio bastante interesante, pero también, si bien no permite este tipo de publicidad pagada, sino, pues, si, si bien la publicidad que nosotros vemos, o cualquier contenido político que vemos, no está siendo pagado para que salga primero, eh, existen filtros, existen filtros. Facebook, eh, perdón, Twitter también tiene como cualquier otra red social, filtros que decide qué cosas vemos y qué no, qué cosas nos puedes interesar y qué cosas nos puede escandalizar, ¿no? Entonces, si ustedes hacen clic en el link que les vamos a enviar ahora sobre Twitter, ahí ustedes también van a poder ver qué datos tiene Twitter de ustedes, que son datos que ustedes no han ingresado manualmente, pero que Twitter ha descifrado según su eh, lista de seguidores, según los los, los retweets, según este las respuestas, incluso um, Twitter tiene una un medidor de, de sentimiento, ¿no? Este porque a veces uno puede responder un tweet, pero puede estar en desacuerdo. Bueno, Twitter también tiene una, un algoritmo que se encarga de descifrar de si estás en, a favor o en contra de algo. ¿no? O sea, tú lo puedes contestar a un político que no te gusta y decir decirle, oye, me parece que esto está mal. Entonces Twitter dice, ay, ya le ha respondido, pero le ha respondido de forma negativa, entonces ya no le vamos a mostrar más contenido sobre este político. ¿no? Los invito a que vean también, hay, hay este, información en la que ustedes también pueden decir este, eliminar, pueden eliminar si quisiesen en su geolocalización, que eso es lo que vamos a ver en el, en el tercer webinar, ¿no? En el, el subsiguiente miércoles. Pero si sí, este es, ustedes tienen Twitter y ustedes usan Twitter, es importante que ustedes vean esto, porque así como están recibiendo mucha información, también hay mucha información que está sucediendo sin que nosotros nos estemos dando cuenta, porque el algoritmo simplemente decide mostrarnos, ¿no? Y finalmente, eh, Facebook. Facebook eh, tiene probablemente, probablemente el sistema más sofisticado de, de, de publicidad. Si no lo es Google, probablemente es Facebook. Este, Recordemos que Facebook e Instagram son la misma compañía, entonces lo que explico ahora para Facebook también se puede aplicar a Instagram. Eh, la vez pasada yo estaba navegando y vi que el banco de crédito me había mandado un montón de publicidad, ¿no? Y dije, ¿por qué me mandan tanta publicidad? No Quiero saber, simplemente. Entonces, cada vez que les llegue publicidad, ya sea política o de algún producto o algo, y ustedes no saben por qué están recibiendo este tipo de publicidad, los invito a que este, hagan clic en la parte de derecha superior, hay tres puntitos en cada publicidad, y ahí salió un menú en el que ustedes pueden poner por qué veo este anuncio. ¿No? Y ahí Facebook obliga, en cierta forma, a estas empresas a transparentar de qué manera ellos han conseguido mi cuenta y por qué en, en, en mis noticias sale su publicidad. ¿no? Y en este caso, eh, por ejemplo, el, el banco de crédito es bien interesante. ¿no? Sale, el banco de crédito ha usado esta lista para una lista para mostrarme un anuncio, ¿no? que es una lista creada por Credit Corp. Y bueno, tiene sentido, porque sí, yo he sido clienta del banco, entonces ellos me deben tener una lista... Entonces ahí me doy cuenta que no me preocupo, ¿no? pero sé que es una lista que le han subido y que de esa lista uh, han podido contactarme, identificarme, contactarme y por eso me está llegando esa publicidad. Ahora recordemos que los partidos políticos tienen, tienen nuestros datos, tienen una lista que, como digo, quizás no es tan completa, pero se puede este, referenciar con otra y eso puede hacer que, que, que accedan mucho más fácil a, a, a, a los tipos de personalidades, o tipos de personas o tipos de, de, de jóvenes a veces que, que, que ellos desean, a quienes desean apelar, ¿no? Entonces ahora les vamos a pasar este otro link de Facebook en el que ustedes van a poder incluso indagar un poco más este, qué tipo de publicidad les llega, ¿no? Se pueden quedar ahí minutos, horas, en verdad es un, es un espacio que no mucha gente revisa, ¿no? Facebook no hace mucho esfuerzo en publicitarlo pero es muy importante porque ahí vemos de una forma casi tangible nuestra huella digital y qué información Facebook usa para mandarnos la publicidad que considera relevante. Y una cosa que es este, nuevamente un poco aterradora es el hecho de que uno puede eh, habilitar para que la publicidad que uno le llega esté eh, segmentada según la empresa en la que uno... uno Pertenece el puesto, o sea, también es decir, el, el, la cantidad de ingresos que recibimos. Formación académica, ¿no? Eso puede, imagínense, este, si acabamos de terminar el cole y estamos buscando un, una universidad, entonces nos van a llover un montón de publicidad de, de universidades, incluso situación sentimental, o sea, algo tan, tan, este, tan personal como nuestra situación es sentimental, ¿no? Probablemente si ponemos en Facebook y esto está habilitado. De que estamos en busca de pareja o que es complicado, nos puede empezar a llegar un montón de publicidad de, de redes sociales para, para conocer personas o qué sé yo, ¿no? Y también obviamente tenemos la categoría de intereses, ¿no? Ahí sale una lista extensa sobre todos los intereses que Facebook ha logrado descifrar sobre nosotros a lo largo del tiempo según nuestros likes, según nuestras interacciones, según nuestros, nuestros seguimientos, este y bueno como vemos ahora tiene la posibilidad de eliminarse o sea si es que veo ahí algún tema que no me parece que es muy personal o me parece que es este que no me gustaría recibir publicidad de ese tema lo puedo eliminar esto es relativamente nuevo antes Facebook no no permitía que se visualizaran estas cosas pero la, eh, ha sido los mismos usuarios que han hecho una especie de auditoría para exigir más transparencia y sobre todo lo que más ha impulsado esto han sido justamente los procesos democráticos eh, que hemos mencionado antes, en eh, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, que han hecho que la gente se levante y diga, oye, ¿por qué me está llegando a mí este mensaje si a mi vecino le está llegando otro mensaje totalmente diferente? Este, el, obviamente es, es, es, es importante, es importante que tengamos esta, este tipo de visualización, que no siempre es fácil de ver tampoco, no porque uno puede creer que es, es este es inofensivo o a veces uno puede decir como, oye, acá hay un dato mío que, que yo no quiero que la gente se entere y aún así este, Facebook lo ha deducido. ¿no? Entonces este, los invito también a que vean esto, ¿no? junto a las otras redes sociales, y eh, los invito también a que ustedes eh, eh, manejen qué cosas son las que Facebook puede acceder de ustedes y cuáles no. ¿no? Este, estas son como las, las redes sociales más usadas, por eso he, he decidido eh, mostrarles estos ejemplos. Eh, espero que sea una especie de, de, de incentivo para que ustedes puedan eh, empezar a, a sentir que tienen más control sobre, sobre el, su huella digital pasiva. Y bueno, ya finalmente, ¿cómo podemos asegurarnos de que los partidos no usen nuestras huellas digitales para obtener más votos? ¿No? Esta es muy, la pregunta del millón, muy difícil. Este, actualmente a nivel mundial están habiendo debates de a quién regulamos, a las redes sociales a los partidos, el Estado quién es el que finalmente va, va a poder ponerle este, un, un, un par a todo esto ¿no? y es que la verdad es que hay muchos problemas ¿no? acá he resumido quizás en cuatro problemas, este, una lista de un millón de problemas pero vemos, ¿no? a la hora de hacer publicidad, los políticos pueden usar bases de datos conseguidas ilícitamente y referenciarlas con bases de datos que ellos puedan acceder legalmente para llegar a nosotros por medio de nuestras redes sociales, y eso, obviamente hacer publicidad segmentada. Otro problema es que no existen leyes explícitas, por lo menos en el Perú, sobre el mal uso de nuestras huellas digitales ¿no? existe el mal uso de nuestros datos existe sobre el mas, mal uso de nuestros datos personales, incluso datos sensibles pero los datos que están en internet y están siendo procesados por estas compañías no, no, no, no necesariamente tenemos protección para, eh, para, contra eso ¿no? simplemente dejamos que las, que las compañías digitales hagan lo que quieren hacer con nuestros datos y nos vendan más, nos vendan menos pero bueno, el gobierno ahorita no se puede meter en eso no, otra cosa es que el pacto ético-electoral no se suele cumplir, eso ya lo habíamos comentado antes, eh, tiene una historia el pacto ético-electoral, lamentablemente, en nuestro, en nuestro país, de, de que suele ser visto como una formalidad, ¿no? es una formalidad, es algo que se firma para, para estar tranquilo, pero eh, no se suele cumplir y lamentablemente el de este año es crucial, yo creo, para empezar a, a, a crear conciencia sobre el, los temas eh, sobre el, el mal uso de, de, de datos personales en entornos digitales, ¿no? Y finalmente, este, estos algoritmos, o cajas negras, como me gusta, me gusta bastante ese término, que son los algoritmos que deciden qué vemos y qué no vemos, son propiedad privada e intelectual de las redes sociales. O sea, uno no puede ir a tocarle la puerta a Facebook y decir, este, bueno, por favor, quisiera saber por qué me está llegando este tipo de publicidad y quién ha tomado la decisión de que me llegue a mí esto, pero no a mis hermanos ni a mis papás eso es top secret, ¿no? no se puede saber, ese es, ese es el, el, el modelo de negocios de, de, de, de las redes sociales y sus ingresos dependen de eso, entonces actualmente está viendo en todo el mundo eh, eh, solicitudes para demostrar más, más eh, transparencia, para, ver, para nosotros tener un poco más de control sobre cómo nuestros datos están siendo procesados, pero lamentablemente todavía es una lucha que se está, se está desarrollando, no, no tenemos, no tenemos eh, respuesta sobre eso. Pero existen posibles soluciones que nosotros podemos eh, podemos quizás considerar para, para tener más control sobre eso, sobre todo en este contexto electoral. <coughs> y es que eh, en, un, en un principio eh, solicitar a los partidos políticos o cualquier entidad que tiene nuestros datos, ya sea pública o privada, solicitar la aclaración de dónde vienen las bases de datos. ¿no? Queremos saber cómo consiguieron nuestros datos, si es que podemos quitarnos de esa lista... Este, si podemos cambiar los datos que están ahí, nosotros deberíamos ser totalmente, eh, eh, nosotros deberíamos tener la última palabra, la, la última palabra a la hora de decir qué se hace con nuestros datos y qué no. No, este, otra posible solución es lo que estamos haciendo ahora, no, esparcir la voz, o sea, generar conciencia. Eh, cada vez que leía una publicidad engañosa a, a algún miembro de nuestra familia que es particularmente vulnerable porque no no tiene muchas habilidades digitales, o incluso niños que recién están aprendiendo a usar eh, las redes sociales, esparcir la voz, generar conciencia y, y incrementar nuestra educación digital, ¿no? nuestro alfabetismo digital, como se suele decir en algún lugar, este, en algunos lugares, ¿no? la digital literacy. Después nosotros como ciudadanos tenemos casi el deber de auditar eh, al tribunal eh, de honor del, de, del EGENE, no el que ve el pacto ético-electoral cada vez que nosotros veamos algo que, que no está bien, algún político que ha dicho algo que no, no nos conviene o, o, o algo, algo que está éticamente en un campo medio gris o que puede generar algún tipo de, de, de injusticia dentro de nuestro proceso democrático, contactar a las autoridades eh, y finalmente incentivar a que el Estado sancione de manera legal el mal uso de nuestros datos. ¿no? Esto probablemente va a ser una lucha a mediano y largo plazo, probablemente más a largo plazo, pero el Estado finalmente también tiene que involucrarse en esto, en, el, en, el, en la forma en la que este, estamos haciendo procesos democráticos en el país, ¿no? porque es bastante complicado. Una cosa es en un, en un espacio eh, comercial, ¿no? como decía, cuando nos quieren vender un producto, un servicio comercial, ya, pero cuando no nos pueden vender a una ideología o un partido o un candidato con la misma técnica con la que nos venden una bolsa de arroz, no, no tiene sentido ¿no? entonces este, los invito a todos a que reflexionen sobre esto ¿no? este, los siguientes webinars un poco para, para ir viendo qué vamos a ver en los, los siguientes temas el siguiente miércoles vamos a ver lo de las cámaras de eco, que ya lo hemos tocado un poquito hoy día, es sobre que, cómo este, se generan estas burbujas de información y algunas personas no ven lo mismo que los otros es muy interesante, les recomiendo que lo vean el siguiente marzo vamos a ver la publicidad de hecha medida, perfilamiento, geolocalización y microtargeting, que es un poco lo que hemos hablado hoy, pero mucho más a profundidad. Y finalmente, este, el cuarto webinar del 24 de marzo va a ser los bots y Twitter. ¿no? ¿Cuál, cuál, todos hemos escuchado de los bots, de los trolls, de, de las cuentas falsas en Twitter. Y vamos a ver un poco cuáles son sus verdaderos impactos. ¿no? Entonces, este, con eso me despido. Muchas gracias por atender al, al webinar de hoy. Este, cualquier cosa nos pueden escribir siempre a hola.hyperderecho.org, nos pueden seguir en redes sociales. Y vamos a también ir este, publicando en la página web eh, más blogs y más este, informes sobre el tema de, de, de los usos de datos personales en, en el contexto de las elecciones 2021. Entonces, les agradezco mucho y este, gracias por asistir.